Cambios y noticias que confunden. En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto y Efraín Salvador Miramón. No te vayas, en un momento más comenzamos.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 paradigmáticos. Buenas noches, bienvenidos a este episodio número 10, temporada 2, iniciando el mes de diciembre, el último del 2021. Como ustedes pueden ver, yo estoy muy contentillo como los tomatillos porque mis pumillas han llegado a donde ni el astronauta ha llegado. Por cierto, ¿alguien ha visto al astronauta? Va tercer día o tercer episodio consecutivo que se queda lavando los trastes. Para mí que eso ya se trata de violencia intrafamiliar, pero esperemos que esté bien y hasta donde esté el buen y estimado astro, le mandamos un saludo. Mi estimado maestro Efra, bienvenido a este episodio más de Rompiendo Paradigmas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, mi estimado maestro? Todo muy bien, gracias, esperando noticias de, del astronauta, a ver qué fue lo que Sucedió, a ver cuál será hoy eh, la noticia que nos pueda confundir, que nos dé eh, nuestro querido astronauta de los motivos o las razones por las cuales, pues ya será la, la tercera emisión, ¿no? Pero pues aquí estamos con el gusto de siempre de acompañarlos y de compartir con nuestros queridos paradigmáticos. ¿Sabes qué? Me estaba acorda acordando a mi estimado para paradigmático Efraín de que lo habían mandado a misión de la NASA, ¿verdad? Y si no mal recuerdo, iba a llegar a destino hasta septiembre del 2022. Entonces anda un poquito atrasadón el pobre muchacho. Pero bueno, si alguien lo ha visto en algún bar, no sea mala onda, mándenos mensajito para ir a ver dónde recogemos el coche. ¿no? Mi estimado y nunca bien ponderado, como bien dice el tal Toño, quien nos levanta el rating, Maestro Pepe Soto, ¿cómo estás? Buen provecho, buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias. Es que gusto saludarlos, mis estimados amigos Efraín y Martín. Aquí estamos prestos para compartir con ustedes otro, otra noche más, otra noche, otra noche jocosa más en compañía o la discompañía de, de nuestro amigo Astro. Es más, no he cambiado mi, mi imagen en donde él se encuentra. Estoy buscando la última fotografía que nos envió. Acuérdense que el aparato que envió la NASA, que estaba manejando como chofer microbusero, se va a estrellar directamente con el asteroide. Entonces es probable que Toño, pues ya pase a, a mejor vida. O a lo mejor una de esas se desvía, toma alguna de las rutas de Ecatepunk o Ecaterror y ya deje de pernoctar ahí en su. De su natal. Es más, se me olvida su pueblo. ¿Cómo se llama? Tecamac. Tecama. No, sí es Tecama. Sí, ¿no? Qué, es que me confundo con el otro el que es Santo Luca, que es Metepec. Ándele. Todo, lindo. Todo termina con la que. El, y nosotros nosotros no, son noticias que nos confunden. Exactamente. Que es el tema de hoy, mi querido maestro. Así es, mi estimado Pepe, muchachos. Qué bueno que estén conectando si gustan replicar en redes sociales. Para que lleguemos a más lugares y tal vez, tal vez, y solo tal vez en algún video bar encuentren a Toño ahí debajo de las mesas, le puedan decir que ya se tiene que conectar porque ya estamos al aire. Mi estimado Miguel David González, bienvenido, claro. Este, no es que sepamos de fútbol, pero creo que esta temporada yo la daba por perdido. Los últimos cuatro partidos yo dije, pues ya me voy a poner la de la franja y fue un verdadero... Eh, sorpresa que mis pumas estén a estos niveles, ¿no? Gus Gómez, bienvenido, buenas noches eh, qué bueno que anden por aquí eh, Manuel Manuel que dice, ah caray, es del ser cuate de Toño, Manuel Guapo Ben, saludos a mi estimado Guapo ven, Aldo Jesús Nieto, buenas noches, mi estimado César Caballero, qué bueno que estés con nosotros el programa de hoy, mis estimados paradigmáticos, queremos compartir con ustedes algunos, los cambios, sigue, seguimos inmersos en cambios y algunas notas que nos confunden, a mí yo ya, ya, ya estoy más confundido que otra cosa. Pero bueno, no sé si Eru, antes de entrar a lo, al material duro, tengas algo para ir rompiendo hielo, rompiendo el paradigma de un día cansado como el día de hoy que tengas por ahí el material que te compartió el maestro Pepe Soto para que nos diga qué es lo que encontró hoy. Porque una información que encontró Pepe Soto realmente me está confundiendo mucho. ¿no? Mi estimado Eru, ¿qué tendrás por ahí? Mientras tanto, nos dice... Este, ah, ahí está mi estimado Pepe, adelante. Gracias. Fíjense, mis estimados paradigmáticos que en nuestras andanzas por ahí, por las redes sociales. Aproveché esta noticia, no es nueva, es una noticia vieja, pero va como ejemplo, ¿no? Porque como, como maestro, como encargado de una, de una materia, pues los alumnos al momento de cuestionarte, oye maestro, pues me estás enseñando... A, a calcular las cuotas del seguro social, me estás diciendo que el impuesto sobre la renta que está a cargo del trabajador lleva algunas percepciones exentas. Ah, mira, estamos en, en, el, mes, en el mes de los godines, ya a partir del día de hoy, ya puedes recibir el pago de tu aguinaldo, tienes desde hoy hasta el próximo. Domingo 19, oye, si el domingo es un día laborable para ti, ese sería el último día de plazo para el pago del aguinaldo. Oye, una prestación sumamente esperada. Entonces nos, nos preguntan los alumnos, oye, profe, pero si, si el, estamos calculando el impuesto al aguinaldo, ¿por qué estamos exentando UMAS? Que no supuestamente en el 2016. Se creó la unidad de medida y actualización como, como, una, como un factor que el gobierno federal va a utilizar para el cobro de ciertos eh, derechos, ciertas eh, cuestiones que atañen y que están dentro de cualquier norma jurídica, ley, reglamento o acuerdo. Entonces, se supone que la creación de la unidad de medida y actualización vino para que ya el salario mínimo ya no se utilizara para otras cosas distintas a su esencia. ¿Cuál es la esencia del salario mínimo? Pues pagarle al trabajador, vaya, el importe menor a que tiene derecho un trabajador por prestar sus servicios en una jornada de trabajo. Luego entonces, viene la noticia porque por ahí en algún municipio, o no sé si sea el gobierno del estado, pues resulta que si te agarran con las copitas encima y te atraviesa se te atraviesa un alcoholímetro, o sea, tú no querías pasar, se te atraviesa el alcoholímetro y resulta que traes esas copitas que rebasan los límites establecidos, te van a multar. Ok, hasta aquí todo bien. El problema es que con la ley de la unidad de medida y actualización, la ley de la UMA, estas multas deben estar establecidas con base en la UMA y no como nos lo hace saber este periódico. Saludos a mis amigos de Sinaloa. Las, las multas nunca se establecen con base en el salario mínimo. El salario mínimo solamente nos sirve como referencia por ser la menor cantidad que un trabajador podría recibir por trabajar. Entonces, fíjate, lo tengo, yo lo uso en mis cursos de nóminas cuando estamos platicando acerca precisamente de las famosas exenciones o prestaciones que no integran. Pues porque de una manera indebida estas instituciones, el amigo de todos ustedes, el SAT, amigo mío no es, es de ustedes, el Seguro Social, el Infonavit, todo mundo utiliza la UMA de una manera indebida. Entonces, le sumamos a lo que nos, nos comentan los periódicos, en este caso nuestros amigos de, de Sinaloa, que indebidamente a alguien cometió el error. ¿A quién le podemos echar la culpa? Yo creo que a todo mundo, ¿no? A la, a la reportera. Saludos, Mireya o no sé cómo te llamas. Saludos al editor del periódico, porque no revisó la noticia que le, que le pasó su reportera. Y saludos al funcionario de la dirección de tránsito, porque se le ocurrió decir que... la que las multas están tasadas en salarios mínimos, lo cual es totalmente indebido que para eso se usa la UMA. Y fíjate que ayer que di mi, uno de mis talleres de nóminas, platicamos acerca de que, que... Algo platicamos que salió a colación nuevamente consultar la, la ley Federal del trabajo. Ah, precisamente fue hace rato que se, consultamos la ley Federal del trabajo porque me preguntaban en caso del aguinaldo si había una sanción por no pagarlo a tiempo. Oh, claro que sí. Entonces consultamos, está creo que en el artículo 1004, 1005, uno de esos, se establece que la posible multa máxima por no pagar el aguinaldo a tiempo puede llegar a ser hasta de 5,000 lumas. hoy en la torre. Entonces consultamos la Ley Federal del Trabajo y específicamente, la Ley del Trabajo sí dice UMA, al contrario de las demás diversas disposiciones, Ley del Impuesto a la Renta o Ley del Seguro Social, que todavía dicen salario mínimo. Si yo consulto las multas del Seguro Social, todavía están eh, señaladas en veces el salario mínimo. Y si yo consulto la ley federal del trabajo, la multa sí viene en UMAS. Entonces, muchachos, si el becario, si el becario ya alcanzó a modificar donde decía salario mínimo para que ahora diga UMA en la ley federal del trabajo, ¿por qué demonios no le encargaron que también cambiara la ley de seguridad social y la ley de Infonavit? El SAT, mira, me vale que es lo que hay. El SAT es, es el amigo de todos ustedes. Si lo quieren cambiar o no, es bronca de ustedes. A mí me preocupa el IMSS y el Infonavit. Entonces, muchachos, aquí está la, la noticia falsa. No se crean todo lo que vean en las redes. Hay que cuestionarlo. Hay que cuestionarlo si tú ves por ahí algo y, y tienes la confianza de acercarte a, al maestro Efraín y al maestro Martín y tienes alguna duda en esa noticia, yo te aseguro que ellos no te van a confundir peor que lo que hacen estas, estos periódicos. Y cada vez vamos a estar allí más, más críticos, más conscientes, porque pues Radio WhatsApp es muy, es muy dado a, a falsear muchas noticias. Hoy, por ejemplo, ya todo el mundo empezó a decir que el, los salarios mínimos ya, Oye, espérate, todavía no. O sea, sí, ya ha habido la tendencia de que si lo dice Radio WhatsApp, pues hay un 80% de que sí va a ser cierto. Pero mira, yo ni siquiera descargué las, las noticias que, que publicaron. Únicamente yo le di un retweet al Consejo Coordinador Empresarial. Pero no me sorprendería que mañana le volteen la tortilla, como así en el comentario que hice, a la Cámara de, de Autotransportes, ¿no? que estaban con lo del famoso cartaporte, que se puso el, el abrigo de que yo logré que no se llevara a cabo la cartaporte y toma la que le dieron para atrás. Entonces, con las reservas del caso, yo nada más les comenté, pues sí, dice el Centro Coordinador Empresarial, ya también la Coparmex también ya lo publicó, yo de todas maneras tengo mis reservas, no, no vaya a ser la de, la de buenas de que se les ocurra obedecer a, a YSQ. Ah, no, ahorita está dando su informe, entonces no, no por lo menos hoy no vamos. no vamos a tener problemas y vamos a dormir en paz. ¿Cómo la ves, maestro? Interesante tema, porque eso ocurrió con mi pólvora, ¿no? Y lo que sí. me sorprendió fue el comunicado de la CCE. Dije, ay, caramba! Porque esa tablita creo que no viene, no, no recuerdo, no, no la vi, si venía rotulada con algo del gobierno, pero ya venía. No, con... Dicen que no, te digo, yo no la vi, pero dicen que no trae ningún sello. Es como las tablitas de Toño, ¿no? Ándale. Brinca la tablita yo ya la brinqué. Este, pero no, y cuando vi hace rato, me llegó por igual, por WhatsApp, el comunicado de la CCE, dije, a ver, ¿quién firmó? Y creo que tampoco está firmada, ¿no? entonces pues Ya saben que los documentos vuelan, pero esas son noticias que confunden, y un 22 por algo, no me recuerdo si compartieron el grupo ayer, creo que fue ayer, ¿no, maestra Efra? Sobre el tema de la recuperación del salario mínimo, dije, ¿cuál recuperación? Y por ahí estaba leyendo una nota, ah, es que se va a recuperar el próximo año, porque la inflación, pues, ya le está pegando, ya pasó del 7% acumulada a noviembre, a la primera quincena de noviembre, y este, entonces, el incremento tiene que ser mucho por arriba del de ese 7% de inflación, entonces supongo que por eso acá el 22%, no lo sé, pero ¿cómo confunden, no, mi estimado EFRA? Así es, ¿Tú? totalmente, mi estimado maestro, mi sistema maestro, hay muchas noticias que efectivamente generan esta eh, confusión y pues nos vamos creyendo que son verdaderas. Y ahorita que comentaba el eh, licenciado Pepe, me, me, me remonté. A, a una noticia de eh, una situación que, que vivimos en el país, el sismo del, del 2017, la búsqueda de una pequeñita que nunca existió, ¿no? Ah, es aquí. decir, eh, eh, cómo a través de, de la información se decía que había una pequeñita que había que rescatarla y etcétera, y al final, pues, fue una noticia totalmente... Falsa, todo el mundo estaba muy atento y estábamos muy atentos precisamente al seguimiento del, del rescate de esta pequeñita, pero pues al final resultó que era totalmente falsa esa noticia y cuántos medios de comunicación no, no, no la siguieron, no la retomaron, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, si, si en el medio con, con ese tipo de noticias tenemos confusiones, tenemos dudas, y, y pues ahora en el ámbito profesional, esta cuestión de la, de la UMA, pues más todavía, ¿no? Eh, hemos visto encabezados en los últimos años, eh, por ejemplo, cuando se dice, no, las pensiones ya no van a ser a tal tope, ahora las pensiones van a ser... A X tope, ¿no? Entonces, este, a lo mejor por eso Toño está un poquito ahí molesto, está confundido, porque como la Corte ya determinó que las jubilaciones van a estar pues hasta cierto monto, eh, pensaríamos que son todas las pensiones, ¿no? De aquí en adelante se van a tener que afectar, o sobre todo los que ya están pensionados, dicen, bueno, me va a afectar esa parte, eh, que la Corte haya determinado a lo mejor una disminución en las veces de la UMA o el salario mínimo para efectos del otorgamiento de la pensión y damos por sentado que una jurisprudencia o que un criterio de la Corte eh, ya me va a afectar a mí de manera inmediata, ¿no? Y no recordamos que esa cuestión de las jurisprudencias, de las tesis, pues es siempre y cuando exista una controversia en la cual yo me presente, siempre y cuando yo esté en un litigio, me encuentre controvirtiendo un acto, pues seguramente se podrá plantear alguna jurisprudencia y bueno, pues en ese momento tendrá que considerarse, más no cuando yo no estoy sujeto a un procedimiento eh, judicial o un procedimiento jurídico y, y bueno, pues muchas veces damos por sentado que ya la jurisprudencia tiene que ser aplicable para todos, pero pues tengamos un poquito de cuidado, ¿no? Recordemos que esos criterios pues son aplicables de forma obligatoria a los juzgadores, no a nosotros como particulares. Sin embargo, podemos tomar esas, esas, eh, esos criterios de la Corte como una guía para la toma de decisiones de nuestras empresas. ¿Qué tanto nos conviene? ¿Qué tan factible es? que pueda ser aplicable para cuando estemos en, algún, en alguna controversia? Pero pues de momento la Corte, digo, tuvimos... Uh, al doctor Rubén Santillán, ¿no? Cuando fue este asunto de la materia penal y, y, y cuántas veces no escuchamos, es que la Corte dijo que ya no hay prisión preventiva, ¿no? Ya se acabó la prisión preventiva oficiosa y no, como que no eh, le damos el contexto al tema, ¿no? Entonces sí, tener cuidado con, con, con una serie de noticias que, que circulan. Y que verdaderamente no nos aclaran o no nos generan una certeza, sino que al final generan duda, pero en la comunidad se toma como cierto o como una verdad absoluta. Y sobre todo, señalando si la noticia o si la fuente es un periódico de mayor circulación del país, si se trata de fuentes económico-financieras, no Entonces... Sentamos mucho las bases en, en toma de decisiones, en criterios basándonos en esas noticias y pues como cualquiera, ¿no? Son, son realizados por seres humanos y como seres humanos podemos cometer errores, podemos malinterpretar la forma en la cual se está compartiendo el dato y bueno, generar confusión. Digo, y ahí nada más dejo sobre la mesa otra de las grandes noticias que se han generado y circulado. Y si no me equivoco, habrá que estar pendientes para el siguiente año. Casi siempre, no sé por qué, pero casi siempre a inicio de año o en estos dos últimos meses para cerrar, sale la noticia de los famosos 15 mil pesos. Que si tú depositas en efectivo 15 mil pesos, vas a pagar impuestos y que no sé qué. Y ya hay todo el mundo otra vez tratando de aclarar que esa situación fue desde hace n número de años cuando existía esa obligación, pero pues eh, muchas veces se da como si acababa de, de registrarse la reforma, ¿no? Y, y pues no, nada que ver, nada que ver, ya eso quedó totalmente superado, pero seguramente será una noticia que genera confusión eh, en el mes de enero, casi eh, estoy seguro, eh, porque cada año estaba sucediendo ese tema, ¿no? No, Entonces, bueno, de hecho ya, está... ya salió, no, maestro, ya en, en el mes de noviembre. Uh -huh. pues ya, o sea, creo que también usted, maestro Martínez, lo, lo aclaró, ¿verdad? Sí, y es que me salen, ves cuando compartes cosas este, en el Facebook, lo cuando llega el día de diferentes años te lo va recordando, y ¡ah, chiquita, esto ya lo vi! Ah. ¿no? <risa> Entonces sí, vamos a comprarle sí, sí. un pastelito, ¿no? Sí. Sí, eh, porque esa es una de las grandes noticias que cada año observo, ¿no? Y otra vez los quince mil pesos, y que si depositas en efectivo va a haber pago de impuestos, etcétera, y pues no, no, no hay no hay tal situación. Así que a nuestros queridos paradigmáticos, bueno, pues seamos cuidadosos en lo que estamos leyendo, en tomar decisiones, en, en observar la fuente, sobre todo, de dónde. ...procede esa información que se esté publicando, ¿no? Entonces, serían sería parte de los comentarios. Me quedo maestro Martín y Pepe. No sé si me da la impresión de que este año ha sido mucho fluido... ...este tipo de información que confunde, ¿no? O, o al menos yo lo percibo así en los últimos meses. Se han cargado muchísima información que dices, bueno, y esto es real, es no real. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Porque a veces sacamos de contexto, ¿No? Eh, en el chat que tenemos de Paradigmáticos, comentábamos si el tema, hay un periódico bueno, fue un periódico de gran auge hace varios años, antes de la era digital, que sí tenía un peso específico en el sector financiero, pero que últimamente sus notas les preguntaba, oigan, ¿quién firma la nota? Le digo, me ¿sabes que igual tomaron algunas palabras de una entrevista, nos sacan de contexto? Eh, yo sé que en la prensa eh, los encabezados o los titulares deben llamar la atención para que tú vayas a ver de qué tratan, ¿no? Y a veces los encabezados dicen una cosa diferente a la nota, a veces no la firman, y luego cuando me voy a la página de este periódico veo más publicidad que texto, hasta me desespero. Digo, bueno, ¿y cuál era el tema? Ah, que están ranqueando a estas páginas por las visitas, ¿no? Entonces, este, suena, me suena ya. Muy de locos estar compartiendo tanta información que nos confunde, la verdad nos confunde y nos confunde muy feo. Ya yo ya estoy todo confundido, entonces por eso mejor entro aquí con los paradigmáticos para que me digan si realmente este tema va, va bien o va mal. Me saludos a mi estimado Charlie Ram, qué bueno que estás conectados. Antonio Vega, buenas noches. Mi estimado Juventino, buenas noches. Este, pues la verdad... No sé con Toño si se jubiló o lo jubilaron o está con la eh, jubilación. ¿Cómo se llama? Jubilazancia. Ah, ya lo tiene Pepe Soto a sus espaldas. Pero la verdad no sabemos dónde anda el muchacho. Creo que por ahí alguien lo, lo hizo enojar, hizo berrinche. No lo sé. Dice Benigno Luna, cómo la Consami no es del gobierno y oficial, pues... En teoría sí, ¿verdad? Pero sus comunicados, yo ya no sé qué, qué forma dan de comunicar a través de redes sociales, de trascendidos. Esto fue un trascendido, ¿no? Porque hice la CONSAMI, pero yo lo vi en, en redes sociales como un trascendido, pero no lo vi como una publicación. Creo que tú sí lo viste, ¿verdad, Pepe, en un tweet? Sí, yo lo vi en un tweet, pero no no de la CONSAMI. Todo, todo ha sido por parte de los, las cámaras patronales. La CCE y la Coparmes, es lo, donde yo lo vi, y ya ahorita sí. todos los periódicos ya lo replicaron. Pues ya, ya, ya hay carnitas, <coughs> hay que hacer taco, ¿no? Ya, ya sí. Guardo, algo hay que echarnos un taquito, pero sí está interesante y complicado. Y sí, yo estaba, que... yo he estado monitoreando la página web de la CONASAMI, su Twitter, que sería donde más rápido publiquen, y no ha salido nada. Ya de hecho hace rato alguien dijo que, que mañana sale publicado en el diario oficial. Ah, bueno, entonces no hay que esperarlo, ¿no? Es como la reforma que no era reforma y que terminó siendo reforma, ¿no? Así es. Los tiempos cambian, las formas cambian. Sí, claro, claro. Lo importante es estar en el discurso del día de hoy. Oigan, yo apenas me enteré qué significaba Nenis. ¿Ustedes saben qué es Nenis? ¿O qué significa Nenis? Porque yo, uh -huh. sé que, yo pensé que era un término así, este, entre las mujeres que se hablaban de cariño. ajá, Pero viendo un reportaje, dice... Neni significa nuevas emprendedoras de negocios por Internet. Y una de esas eh, informaciones que me confundió fue que ya iban a multarlas, que la multa va de 3.870 pesos hasta 11.600 pesos por no darse de alta en el SAT. Incluso este, eh, hay dos periódicos uno empieza con F y otro empieza con E, uno tiene fondo azul, el otro amarillito, quedan en <risa> mayor circulación. Sí. Eh, Dicen en su encabezado, Nenis, el SAT les tiene preparadas multas de hasta 11,600 pesos por no darse de alta. Sí. Y ese mismo eh, periódico en su portal, porque soy curioso, dijo, y ahora, ¿qué otra cosa más hay información de que me confunde? Fíjense lo que encontré. ¿Es posible que las mujeres emprendedoras entreguen mercancía en estaciones del metro? ¿Podrían detenerlas? O sea, primero me, me las confunden porque dicen que va a haber multas y después que las pueden detener en el metro. No sé si en sus lugares de origen haya un lugar específico. Acá en Puebla hay centros comerciales en donde la comercialización que se da en redes sociales, WhatsApp, Facebook y cualquier otra. Pues concretas un lugar, pones, ahora sí, ves la cosa, fijas el precio, pones un lugar, se hace la entrega recepción y tan, tan, pero viendo esta nota, digo, y ahora ya las quieren detener. Este, híjoles, eso me confundió mucho con este tema de las nenes, ¿no? ¿Ustedes cómo la ven? Pues, pues, pues tal vez eh, el el tema sería, pues no llevaba la carta porte, tal vez, y por ello la canción ¿no? para la entrega. Es lo, que es lo único que se me ocurre, porque, bueno, una cosa es el registro al RFC, que, que va a ser obligatorio a partir del 2022 a todo aquel mayor de edad, e incluyendo desde los 18 hasta cualquier edad, y, y platicábamos no solamente va dirigido para jóvenes, para este, los muchachos, no, va dirigido para eh, las amas de casa que, que, que no tenían a lo mejor algún registro, para la abuelita que recibe eh, las pensiones de sus nietos para su manutención, pues a lo mejor no tiene RFC y bueno, pues van a, va a ser obligatorio. Pero eso ese, ese tema es eh, la cuestión del registro ahora. El que yo tenga ingresos, pues me obliga a presentar una declaración. Ahora, ¿qué tipo de ingresos estoy recibiendo? Dependerá el régimen eh, que me corresponda. Yo puedo inscribirme al Registro Federal de Contribuyentes y no obtener ningún ingreso porque no realizo ninguna actividad. Y en ese sentido, mi registro va a ser sin actividades. Voy a tener como, eh, se señala en algún momento, pues tengo mi INE tengo mi CUR, no significa que necesariamente tenga que ir a votar, es un compromiso, una responsabilidad social, un derecho ahí otorgado, pero el que tenga yo mi INE no necesariamente tengo que ir a votar. ¿no? Sí, claro. Por, por el otro lado, el que yo tenga mi RFC no implica necesariamente el pago del impuesto. El pago del impuesto se va a dar en la medida en la que yo esté realizando una actividad comercial, en este caso la compraventa, independientemente del lugar en, la, en donde se realice la entrega, porque las normas, si no mal recuerdo, no establecen que tienen que ser en un lugar específico. El acuerdo de voluntades, ¿no? Tú me compras, yo te digo en donde nos acordamos la entrega de la mercancía y listo. Lo que habría que reconocer es que estoy realizando un acto de comercio, me estoy dedicando a comerciar, a traficar, que es el término correcto, estoy traficando mercancía Ajá. y en ese sentido, pues obtengo un ingreso, obtengo una ganancia y por lo tanto, ¿en qué régimen voy a tributar para realizar y cumplir con el pago correspondiente de impuestos? Entonces, pues no significa que vaya a haber una sanción solo por el hecho de no estar registrado y tampoco hay una sanción por el hecho de ir y entregar la mercancía en el lugar que se haya acordado con el cliente. El problema va a ser, y es lo delicado, que yo tenga ingresos y que no los esté declarando, que yo no los esté informando, que no les, no les esté... Señalando a la autoridad, pues la fuente de los recursos económicos que aparecen, ya sea en mis estados de cuenta o mis tarjetas de crédito, ¿no? Ese va a ser el, el problema o el detalle hacia el futuro, pero tanto como una situación de que eh, te sanciono porque no te inscribes es más, el propio artículo 27 reformado señala que no habrá sanción por la falta de registro. O sea, no, no te vamos a sancionar, no implicará ninguna sanción. De ningún tipo. Las sanciones son por incumplir con las obligaciones fiscales que se tengan, digámoslo, de fondo, ¿no? Entre ellos el pago de impuestos primordialmente. Ese sería el comentario. No sé si, si quisieras abundar en ello, mis estimados maestros Pepe y Martín. ¿Cómo ves, mi estimado Pepe, con las nenes? Ya, desde hace unos meses para acá se han soltado contra ellas, ¿no? Porque empezaron... Y yo lo he visto, este, pues en época de crisis, qué es lo que tienes, qué es lo que no usas, y lo empiezas a vender, ni modo, los, las cosas que no utilizas generan ingreso, ¿no? Que vendías tu computadora, vendías tu teléfono, vendías cualquier cosa, ¿no? Y ya se enfocaron a un tema de comercialización, por ahí vi también, y se me olvidó tomar nota, pero lo vi que ya también las iban a fiscalizar a través de redes sociales, esa nota me llamó mucho la atención, ¿no? La verdad no me acuerdo quién, quién, quién la generó, hasta parece meme, ¿no? Que te van a estar viendo en WhatsApp, te van a estar viendo en Facebook, en Instagram para ver quiénes son y caerte cuando entregues la mercancía, como que ya nos estamos yendo por otro lado, por, con este sector que realmente el tema de la pandemia y la crisis hizo a mucha gente salir de la formalidad a la informalidad. Pues estamos tratando de sobrevivir y como que empezar a golpear este sector que realmente es de los más desprotegidos. Es pueblo como que no me late, ¿no, qué ¿Tú cómo ves? Sí, pues es que el, el, es, el ánimo es 100% recaudatorio. Hay que buscar rascarle el, las piedras porque necesitamos terminar esas obras faraónicas de algún, de, de, de, de, de algún momento, entonces... Eh, que el, volvemos a lo que platicó el maestro Rubén hace dos programas, ¿no? el famoso miedo, están infundiendo miedo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer como, como asesores, como, como gente, como vloggers, pues vamos a tratar de auxiliar a la gente con nuestros, nuestros eh, argumentos pues ya más, más, eh, más adecuados a la realidad para que la gente pues siga trabajando, siga pues tratando de llevar su centro a sus casas, que es realmente lo que, lo que están haciendo. Y pues muchos, muchos de estos que fueron motivados por, por quedarse sin ese trabajo formal, entonces lo que, lo que se está haciendo es eh, tratar de recaudar, es una forma de, de hacerlo, es pues, a través de, del temor, que, que, que nos vayan a hacer, y si es verdad o no es verdad, pues ya la gente ya, ya trae ese... Esa inquietud que pues hay que decirles no, no va a ser para tanto, tranquilícense y, y esperar, esperar cómo en verdad vaya actuando la, la autoridad y conforme vaya pasando el tiempo, si nos, nos vamos a dar cuenta de que solamente se trató de un, un rumor esparcido por alguien de una manera irresponsable, pues simplemente el tiempo le dará o no le dará la razón, que lo más probable es que no se la den. Yo tengo esa, esa ligera sospecha de que fue solamente con el afán de, de infundir miedo y el tiempo nos dará la razón, no, no, va, no va a pasar de ahí. De lo que estamos sufriendo ahorita nada ¿no? por motivo de esa noticia amarillista. Imagínense a los muchachos que están estudiando gastronomía, que salen a vender sus galletitas para poder pagar su carrera Ajá. este, llevando aporte generando CFDIs, cobran, cobrando IEPS, o descontando de su dinerito el IVA, el IEPS, y pues ya nos vamos al reciclo para que no nos jale tanto, pero híjole, le vamos pegando, pegando, pegando, no creo que vaya por ahí, realmente sería nefasto que la recaudación llegara a esos niveles, porque insisto, es un medio de sobrevivencia, ¿no? Por sí. ahí no me acuerdo a quién le vi un texto de del tema de la... Imagínense, las limosnas lo, lo que regalas en las esquinas que empiecen también a querer recaudar. ya eso ya me suena a época, época medieval, ¿no? mis estimados paradigmáticos, ya sería el colmo del, de los colmos. Oye, mi estimado Pepe, nos dice Benigno Luna que sí está en la consam y lo del aumento de los salarios mínimos. ¿Ya apareció? Ah, ahorita voy a, voy a checarlo. Vamos de... a checarlo, sí, y ahorita confirmó gracias a los reporteros, esos sí son reporteros Eso sí. confiables. Tenemos eh, destacados en todas partes del país que nos pueden compartir información que no nos confundan. Saludos a mi estimado William, llegaste tarde mi estimado William, pero qué bueno que estás aquí, mi estimado Freddy, Freddy Rodríguez. Saludos, buenas noches. El conta Contaquique amenazó llegar en 13 minutos, vamos a ver si no se fue de farra con el buen este, Astro. Nos dice Molinar, buenas noches. ¿Podrían criticar el tema del problema para dar de alta en el RPC a trabajadores? En la página del SAT ya no se puede hacer con la CUR y la opción es ir a la oficina, cosa aparentemente fácil, pero es un lío, sobre todo cuando vives en un municipio que está a horas del SAT, de la oficina del SAT. Tremendo tema, ¿no? Yo creo que trataron de cerrar una puerta para evitar manipulación, pero creo que, como en todo, faltó la, la, la solución, no, mi estimado Efraín, digo, antes de cambiar un procedimiento, asegúrate que lo que vas a hacer esté funcionando, no se vuelve impráctico, ¿no? Sí, fíjate que eso lo estábamos viendo precisamente ayer en el, en el taller de nóminas, porque pues una de las tareas que tenemos que hacer cuando contratamos a un trabajador, pues es revisar que esté debidamente inscrito ante el RFC. Y esa pues es una obligación del patrón. Si nos van a cambiar la pichada, pues nos, nos la van a poner bien difícil. Yo quiero imaginarme a ese pobre ingeniero que va a comenzar una pequeña obra que se va a rodear de 10, 15 albañiles y para poder armar la nómina de esa gente ya tenemos que pagarle la siguiente semana. La gente no sabe de otra cosa más que sábado 12 de la tarde, y ya quiere cobrar para irse a, a, con su familia. Uh -huh. Entonces, imagínate, no podemos timbrar la nómina porque no tenemos la seguridad de que esas, que esas personas ya estén inscritas en el RFC. Teníamos más o menos una, una mecánica más o, más, o menos, más o menos ágil de entrar al portal del SAT, subir un archivo TXT, enviarlo y que nos respondieran en algunos días hábiles. ¿Y ahora no lo vamos a hacer. Como dice nuestro amigo, en estos municipios alejados, en los cuales es prácticamente imposible a veces tener conexión de internet, ¿cómo le vamos a hacer? Esa es una también es una insensibilidad. Yo también, como acabo de decir, maestro, entiendo la postura del SAT que quiere efectivamente eh, tener la certeza de que esa persona física existe. a ¿no? Al final de cuentas... Es carne de cañón. Va a ser gente a la cual se le va a estar monitoreando para efectos recaudatorios. Yo todo eso lo veo con, lo, con, con los fines de que el SAT anda buscando cómo recaudar, igual para los muchachos de 18 años. Al futuro es para tener ese mercado cautivo, para que po podamos recaudar no lo quiero ver desde el punto de vista electoral, no no nos metamos en política, no, está prohibido, cállate. Pero bueno, o sea, ese, es, ese sería el trasfondo. No, no quería yo mencionarlo, pero ni modo. Se te salió, se te, se se, salió. Se te chispoteó. ¿cómo ves? Efra? Sí, totalmente lo, lo, lo que me comenta el maestro Pepe, ¿no? Al final, ¿cómo tener la certeza, por ejemplo, de que la, la autoridad efectivamente está otorgando el RFC a la persona que corresponde. La única forma de garantizarlo es que acuda directamente a las oficinas y pueda tramitar su RFC, ¿no? Eh, en, en ese sentido, pues, teníamos esta opción, era una opción válida, práctica, se variaba sí. con la CUR, eh, no, no iba nada más el RFC o el nombre solito, ¿no? Y la fecha de nacimiento, no. Había ciertos documentos que ayudaban a validar con quién estábamos trabajando, y, y pues de cierta manera se aprovechaba la, la tecnología para minorar esta obligación por parte de los patrones, ¿no? Eh, sin embargo, ya lo comentaba el estimado maestro Martín, no, este, no hubo un análisis previo de qué iba a suceder al momento de eliminarlo y, y quedarnos a, a, a regresarnos a la etapa en que todo el mundo tiene que regresar a las oficinas a hacer el trámite presencial y luego en una pandemia, ¿no?, Tal vez hubiera esperado unos dos, tres añitos en lo que termina, se aminora esta cuestión de la pandemia, y bueno, pues ya volvemos un poco más a los trámites presenciales, pero ¿cuánto se ha dicho sobre el cuidado, la sana distancia, la no aglomeración? Y ahora enviar a 10, 15 trabajadores para que vayan y tramiten su RFC, pues es más complicado, ¿no? Y tal vez también con eso la reforma se conjunta ahora esta parte con la obligación de ahora, regístrate tú de manera obligatoria, aunque no seas trabajador, ¿no? Para que en el momento en el que ya vayas a ser trabajador, ahora le presentes a tu patrón tu RFC. Sin embargo, en la parte de las obligaciones patronales de la ley de renta, no se eliminó nada en ese sentido, esa obligación de que si el trabajador no cuenta con el RFC, el patrón lo tiene que hacer. Y entonces, bueno, pues ahí hay un obstáculo práctico para poder cumplir con lo que la ley del impuesto sobre la renta establece, ¿no? Entonces, pues sí, vaya que ha generado, pues, una, eh, pues, un desconcierto con todo lo que ya teníamos y, y, pues, obligar a los trabajadores a que cuenten con el RFC. Hoy no se podría, tendría yo que esperarme hasta el 2022, donde tal vez podría decir, bueno, pues, ya la ley te obliga, ¿no? Y entonces, pues yo no quiero pensar cómo van a estar las citas los primeros seis meses del 2022 cuando ya se diga a todos los jóvenes a inscribirse. Imaginemos el cúmulo de eh, obstáculos, de, de escasez de citas que luego vamos a tener. Entonces, sí, sí ahí, te, ahí tenemos un, un tema bastante interesante que tendría que trabajar la autoridad para hacerlo, digámoslo, más eh, eh, menos engorroso menos como qué o sea, difícil maestro eh yo Creo que es que se perdió nos a que eso <ríe> sí porque porque ya con eso que teníamos de la cur pues garantizaba que había tal vez algún contrato pero lo Así más claro, importante pues. es que cuando yo como patrón tramito el rfc del trabajador de manera implícita está reconociendo ya la relación de trabajo, es decir, había cierta seguridad, ¿no? Estaba yo confesando que yo estaba en una relación de trabajo y habría ciertas eh, situaciones, ya con esto, bueno, pues ya quedó totalmente, eh, dimos como cinco pasos hacia atrás a regresar a lo que antes se hacía, ¿no? Es más, antes yo recuerdo, yo recuerdo que uno llenaba un disquete de tres y media. Y lo perdón, presentaba perdón, la autoridad perdón, fiscal. Perdón, Master, ¿qué se <ríe> Un, un... <ríe> Sí, ya, ya no sé ni cómo explicarlo, maestro. <ríe> ya ni <ríe> recuerdo. Nada más recuerdo el nombre, ¿no? El disquete de tres y media donde se capturaban todos los datos y llegamos a las oficinas del SAT para efectos de que nos dieran los RFCs de los trabajadores. Ni siquiera es necesario que acudieran los trabajadores. Hoy eh, llegó en algún momento al USB y bueno, a través de una memoria llevabas con los con los datos del trabajador para que te dieran eh, eh, los datos del RFC. Hoy no, ni siquiera eso, ¿no? Entonces, por eso digo que dimos como cuatro o cinco pasos hacia atrás para poder lograr ese dato. Y vaya que nos impacta en todos los sentidos, ¿no? Porque ya lo decía eh, Pepe, ¿no? ¿Cómo timbro la nómina si no tengo un RFC y el trabajador? le tengo que pagar el día sábado, independientemente de que lo tenga o no lo tenga. Entonces vaya que es, es muy complejo ese tema, bastante, bastante complejo. Yo creo que la implementación se la dejaron al becario, ¿no? Porque cuéntense que estamos llenos de buenas ideas, mal planteadas, peor implementadas, ¿no? Peor ejecutadas, sí. Sí. Este, aquí nos dice Manuel Guapo, ven, que el tema de la recaudación de plataformas o medios digitales fue el discurso del presidente. La verdad no lo tengo presente, Manuel, pero insisto, ahí hay una contradicción, porque la gente que está trabajando o generando recursos por ahí es la gente del pueblo, la que no tiene más que lanzarse a las calles y por lo menos utilizar la tecnología que tiene, ¿no? Nos dice Francisco Romero, en Zitácuaro, a ver, hasta que llega el maestro, si es que llega, ¿no?, este, ya no se puede tramitar la firma electrónica y la mayoría de los estudiantes tienen que trasladarse hasta Morelio o Toluca, hasta Toluca, Dios sí. de mi vida. Creo que está más cerca de Toluca que, que Morelia. Ah, la másca pero ¿quién le va a pagar los viáticos a los pobres, no? No sé, se me, se me ocurría hacer una, así como hacían, ¿se acuerdan de las ferias del empleo? No sé si les tocó Masters. Este, ah, bueno, a Pepe Soto le ha pasado de todo ¿no? Cuando reclutaban para la, la pirámide De Gisey y todo ese rollo Yo me acuerdo que en las eh, En estas reuniones Como cuando iban a Cuando nacieron los Afores, no sé si se acuerdan En las universidades, o en los trabajos Afores, los modulitos de todas las Afores Vente para acá, vente para allá Pues igual llevan a las universidades este, Los módulos de inscripción al RFC Porque van a ser Las propias autoridades quienes estén dando de alta. Se me ocurre, pero no hay recursos, ¿verdad? Entonces ya no, no hay interés. Ese es el problema. ¿verdad? Sí, no hay, no, hay, no hay, lana para eso. No hay lana, perdón, tienen razón. Entonces, primero acabamos el trenecito y después vemos cómo nos, nos eh, damos, ¿no? Oye, y el tema del RFC también me provoca problemas con el número de seguridad social, Pepe. No, no, son independientes. Ok, ya no nos faltaba eso, ¿no? Digo, porque además de no pagar, no hacer deducible la nómina, pues ahora ya tampoco lo voy a asegurar, o me salgo con eso, ¿no? Por cierto, les quiero compartir una pregunta que por ahí vi en el grupo de Facebook. Una persona angustiada, que me gustó, ¿no? El primo de un amigo, ¿no? Que dice que le pagan 15 mil pesos, que trabaja para una persona física. Creo que por ahí me dejaste a la mitad, Pepe, a ver si me puedes dar más, más ilustración. Trabaja para una persona física, el patrón le hace transferencias de 15 mil pesos, no lo quiere dar de alta en el IMSS, no quiere hacerle ninguna retención que te da al SAT, simplemente le da el dinero y pregunta a esta persona, oiga, ¿y qué puede pasar? Y me encanta cómo somos, ¿verdad? No, va a tener problemas, le van a llegar las multas, lo van a fiscalizar, les va a caer este, la gestapo. Ah, no, esa ya desapareció. Este, puro miedo, ¿no? Digo, espérame, a ver, primero, ¿por qué no quiere? Segundo, ¿qué podría hacer? Y, pero por ahí me dejaste con la duda, Pepe, que tú decías este, sobre el patrón, ¿no? No sé si te acuerdas de ese caso. Sí, eso va ahorita en la mañana, ¿no? Ajá, en la mañana. Sí. sí, es que simplemente era de que esa persona, la, la persona que puso la duda, pues tenía esa inquietud, ¿no? De que el patrón, el patrón tiene una relación laboral con su trabajador. Y el patrón de esos clásicos que no quieren cumplir con sus obligaciones, pues le, de una manera indebida le deposita a este muchacho o a esta persona. Se lo deposita en su cuenta bancaria, pero no tiene ningún control, no tiene nóminas, no lo tiene dado de arte en el Seguro Social, no tiene nada. Entonces la duda del, del forista era, ¿qué problemas va a haber? Porque yo estoy recibiendo un dinero y yo no tengo forma de comprobar. Bueno, sí hay, hay forma de que está el depósito ahí, pero no, no tiene forma de decir, pues es que estoy trabajando con fulano de tal. El problema es fiscal, no tanto laboral, porque laboral, el trabajador no tiene que probar nada. Simplemente dice, pues trabajo con el señor, tengo este, ese puesto, este horario, sigo sus órdenes. Laboralmente no hay problema, el problema es fiscal, porque está recibiendo recursos depositados en su cuenta bancaria y ya le, ya le han de haber metido el miedito. Pues aquí el problema es mucho lo fiscal y, bueno, laboral que se va de la mano con el IMSS porque no lo tiene dado de alto. Pero la preocupación de él era que qué hacer con esos depósitos. Complicadísimo el tema, ¿no? Porque si nos ponemos en esa postura, pues el que está en problemas es el empleado, ¿no? Por en el primer lugar, lugar quieren, sí. Por donde quieran verlo, está en discrepancia fiscal, ¿no? no está reportando nada. Bueno, es más, no sé ni cómo anda el pobre, pero... Híjole, para solucionarlo y que el patrón no quiera por ahí, le decían: No, pues quéjate, denuncia, el patrón pues, va a peligrar la chamba, ¿no? Y ahora. Y hablar, o sea, es que aquí está tu tranquilidad mental ante el SAT, que ante todo yo podía meter esa denuncia también ante el SAT y esos, esos recursos que yo estoy recibiendo, pues son producto de una relación laboral, que, que si el patrón lo está haciendo de esa manera, pues al final de cuentas la responsabilidad no es 100% mía, ¿no? O sea, yo soy un trabajador y a mí me obligan a, a trabajar de esta, fa, de esta manera. ¿A final de no cuentas, el, el riesgo ya también sería para, para esta persona, bueno, para en este patrón incumplido. Sí, tiene razón, ¿no? Porque, pues, pobre persona o pierde la chamba o pierde la tranquilidad, ¿no? Híjole, sí está complicado. ¿Cómo ves, Efra? Pues, pues como lo comparte Pepe, el, el ámbito laboral ahí está más que reconocido y todo lo demás. A lo mejor puede haber un conflicto, pero eh, cuando el trabajador se inconforme, mientras el trabajador no se inconforme, no hay conflicto laboral, no, no hay nada. Es más, podría darse el caso. Eh, vamos a pensar que termina la relación de trabajo y vamos a suponer que el patrón le deposita sus tres meses de, de indemnización en su cuenta bancaria. Así de la misma forma como ha hecho el pago del salario. Y el trabajador dice, ah, perfecto, adiós, se terminó el tema, ¿no? Y no te demando ni laboralmente, ni te reclamo absolutamente nada, y pues no va a pasar eh, a mayores, ¿no? ¿El riesgo cuál va a ser? El riesgo yo que observo es, bueno, que en algún momento la Secretaría del Trabajo lo revise. Ah, ok, bueno, ¿y qué va a revisar? Las condiciones de trabajo, si lo tiene con... Eh, sus instrumentos de trabajo la, la capacitación, el adiestramiento etcétera, pues adelante o sea, la, la Secretaría del Trabajo no, no tiene facultades para revisar aspectos de naturaleza fiscal, que es donde está el tema delicado el tema delicado es la naturaleza la Secretaría del Trabajo no, no va a cuestionar, oye, no, se, no le has timbrado las nóminas, no has emitido el CFDI, ¿no? y es más, el tema fiscal eh... ¿En dónde estaría? Porque si nos ponemos a reflexionar todavía un poquito más, el CFDI de nómina surge del, si no, si no me equivoco, del 27 fracción quinta, segundo párrafo de la ley de renta, donde establece que los pagos que a su vez sean ingresos de sueldos y salarios se tienen que timbrar. ¿no? ¿Para efectos de qué? para efectos de deducir. Entonces, si en ese tema voy a ponerme en el extremo de que a lo mejor no lo quiero dar de alta en el seguro social o tal vez la, la cuestión laboral, yo podría hacer un, unos eh, recibos en papel a la antigua y estaría cumpliendo en el marco laboral y no estaría cumpliendo en el marco fiscal porque no quiero deducirlo. El tema fiscal donde está la gravedad, por llamarlo de alguna manera, es que yo no estoy realizando las retenciones que en teoría la ley me ordena. Ajá, porque mi obligación es tener que hacer retenciones. Eso me va a convertir tal vez en responsable solidario y por no haber efectuado esas, eh, esas cuestiones me pudiese llevar al delito de defraudación fiscal. Pero, pero es nuevamente por miedo lo voy a hacer o porque eh, necesita una protección. Entonces, al final, ahí pudiesen estar eh, eh, los riesgos para, para esta persona desde el punto de vista del patrón. Efectivamente, el riesgo mayúsculo es para el trabajador, ¿no? ¿Cómo acredita la fuente de los recursos que están apareciendo en su estado de cuenta bancario? Para poder decir, eh, poder determinar en su caso... Eh, que la fuente es totalmente legal y no se ubica en alguna cuestión eh, delictiva, por llamarlo de alguna manera, para obtener esos recursos económicos. Entonces, por un lado, la parte fiscal que pudiésemos tener de riesgo, en mi, en mi, en mi opinión, sería el no efectuar las retenciones, pero la de mayor complejidad o la de mayor riesgo es precisamente estos depósitos eh, en la cuenta bancaria del trabajador, que no tiene ninguna ningún soporte que determine que efectivamente se trata de un, de un salario, ¿no? Ya lo comentaba el maestro Pepe, la parte laboral, pues ahí está, está dándose, se está presentando, se está reconociendo, se está pagando incluso. O sea, pudiéramos decir que de manera empírica, pero se está cumpliendo, ¿no? Sí, sí claro, gracias, maestro Efra. Me comentan en cabina que está aterrizando desde un área desconocida, el, el estimado contador Enrique Corona, porque fue a dar de alta a sus trabajadores y se llevó un largo trayecto y no logró darlos de alta porque ya no la aceptan la curva. Así que bienvenido, mi estimado Enrique. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Uh, yo anteriormente tenía aquí un trabajador que cada vez que llegabas a determinada hora a la oficina siempre me decía, contador. Tarde, pero sin sueño. O es sea, así igual ahorita, señores. <risa> tarde, pero sin sueño. Hoy está buena esa. Con toda la actitud y con todas las ganas de querer aportar. Y pues aquí a la orden. Creo que parte de Rompiendo Paradigmas es esto. De que están hablando de las mentiras, de los chismes, de noticias de periódicos de circulación nacional que nos meten miedos. Que pareciera que son tan reales las noticias. Bueno, para acabar pronto. Les digo la que me llegó hoy de la carta aporte. A, pues, a ver, a ver. Pues. Mira, cuando la gente vende, es capaz de echarse una mentirota con tal de venderte. Entonces, alguien me manda hoy, alguien de un programa, bueno, de un proveedor autorizado de certificación, no digo el nombre, bueno, pero vende la actualización del programa de facturación con complemento carta aporte. Y me mando hoy un mensaje en la mañana. No olvides que a partir del primero de diciembre ya debes de empezar a hacer pruebas del complemento carta aporte conforme a la cuarta resolución de modificaciones a la miscelánea que ya fue publicada en el diario oficial de la federación. Ya puedes hacer pruebas. Recuerda que es opcional el primero de diciembre y obligatoria el primero de enero. Digo, a ver, yo tengo la cuarta resolución. No dice opcional por ningún lado. No dice diciembre por ningún lado. Entonces, tampoco está en el diario oficial. Ah, pero qué bonito se ve la publicación enmarcada con el logo del PAC y todo eso. ¡Uy, qué chida! Pero ni está en, Ni entró el primero de diciembre, ni entró como opcional, ni tampoco tenemos todo el mes para hacer pruebas. Y peor, ni siquiera está en el diario oficial la cuarta. Es un anteproyecto. Claro, aquellos que lo recibieron, y sí me dijeron, ¡Oye, ya viste lo nuevo! ¿Quieres ver lo nuevo? Métete al diario oficial. ¿Salió algo? No. Entonces no es nuevo. <risa> es que pa, para mí que el becario se le faltó ponerle zen. Entonces debe estar ahí atorado, ahí en las redes, ¿no? No, la bronca es que ya con eso, como ya es opcional, como ya entró en vigor el primero de diciembre ya te venden el programa. Y a un mes de grapas, digo de grapas, no de extra, ¿no? Pagando ahí. Ah, no, y claro, te lo venden ahorita y en enero te venderán la actualización. Oye, ¿qué te pasa? Hey, junto, sí, sí. Oye, ¿Tú qué buena eso. Sí, sí, cierto. Los parches, ¿no? Nos van a parchar por todos lados. Bueno, nosotros. No. Sí, es un programa que generalmente te venden todo. Y te venden la capacitación, te venden el programa y te venden las actualizaciones. Entonces, pienso que por ahí va la estrategia de ventas. Venderte Digo, en diciembre el programa de ventas de facturación con el complemento y en enero venderte la actualización. Sabemos que el marketing a veces son mentiras para sacar verdades para vender, ¿no? Pero como que... Ya están rayando en lo, en lo, ridículo, ¿no? Pero interesante tema. Ahora, lo, y lo que nos falta, ¿no? El CFDI 4.0, ¿no? También hay noticias por ahí. Sí, hombre, las de siempre, ya sabes que todo el mundo diciendo, no, ¿qué hora va a traer esto? ¿Qué hora va a traer esto otro? Lo chido, díganme qué publicación dice eso. En la mañana me preguntaban, oiga, ¿y en, en qué parte de la, de la página del SAT encuentro los, los requisitos del 4.0? Digo, pues, NPI, yo también sigo preguntando, nada más hay que esperar. Tarde o temprano saldrá en redes sociales, es más rápido. Antes era el diario oficial. Después el Twitter tomó como fuerza, ¿no? Ya era el canal de comunicación de todas las este, dependencias de gobierno. Y ahora nada más con cualquiera que lo pone por WhatsApp ya, ya empieza a correr la pólvora. ¿Pero por qué? ¿Por qué mandamos información que no nada nos confunde? ¿Cuál es la necesidad? De ser el primero. El porque no, nos encanta darle a reenviar a muchas cosas, ¿no? O no leímos lo que reenviamos entonces. Eso Pudiera? pasa mucho. podemos ser parte del problema al no entenderlo, ¿no? Porque como, como los memes, ¿no? Ah, se me se me quedó padre, lo lanzo. Uh -huh. ¿Sí? Mi estimado sí, Efra, ¿qué otra noticia que nos confunde tengas por ahí que hayas visto últimamente? Eh, pues una es también muy, muy conocida muy sonada y, y igual cuando se dan las reformas de que hay ciertos montos por los cuales la autoridad no revisa no es decir si tú tienes tantos ingresos no te preocupes hasta esos ingresos la autoridad no los revisa bueno pues en un grupo en un grupo compartieron que en una solicitud de devolución de impuesto sobre la renta la devolución es por seis mil pesos. La autoridad está requiriendo infinidad de información para poder determinar la procedencia o no. La, la, la solicitud de información es con alrededor de cuatro a cinco páginas, o sea, no te está solicitando algún tema nada más en particular, ¿no? Deducciones personales, tus constancias, tus estados de cuenta, para devolverte seis mil pesos. Entonces, Tal vez esta situación de, de, por un lado, el miedo, el miedo de que te van a tener que multar, te van a hacer esto, te van a hacer aquello, y etcétera, ¿no? Que incluso lo vemos en las redes sociales. Lo primero que tratamos en muchas ocasiones para, digámoslo, eh, exponer nuestro punto de vista y nos crean más a nosotros, es esta situación de que si no haces esto, te van a multar, te van a sancionar, te va a suceder esto, y, y ya estamos también participando de esa cuestión del miedo, en lugar de tal vez preguntar, oye, ¿por qué lo hacen? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Han evaluado esto? ¿Han evaluado aquello? Es decir, otro tipo de alternativas, sino que de inmediato decimos, eso está mal y por lo tanto, este, eh, vas, a, vas, a, vas a ser sancionado por alguna autoridad. Ya empezamos a infundir miedo. Por el otro lado, hay noticias que las damos por sentadas como con seguridad. La famosísima frase de... Eh, Quisiera yo de tener... Que, que me digas algo, contador, asesor, abogado, donde yo no tenga problemas con la autoridad fiscal. Pues la única forma de, de, de... Incluso no te libera de problemas, pero te los disminuye en demasía, es cumplir con tus obligaciones, ¿no? O sea, al cumplir con tus obligaciones... La idea es, pues, no vas a tener problemas, pero ni siquiera eso, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué significa para el empresario? ¿Qué significa para nuestros clientes, para el contribuyente, tener un problema? ¿Cómo, ¿Cómo interpretar eso de no querer tener un problema? No ser revisado por la autoridad, no tener visitas de inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eh, que, que, que el INS no me envíe invitaciones pues no, pues esas son sus facultades y siempre van a estar a la orden del día lo importante es que nosotros de este lado ya lo, lo, lo comentaba Pepe pues tengamos todo en orden cumplamos, tengamos elementos para poder acreditar nuestro cumplimiento de obligaciones que, que contemos con toda la información de que efectivamente nosotros estamos en orden ¿para qué? para que en dado caso que necesitamos algún litigio, alguna defensa, poder acreditar que nosotros sí hemos cumplido. Y no es por miedo, es simplemente por una cuestión de fortaleza empresarial o de, de tener todo, eh, de no tenerle miedo a, a una inspección, a una revisión por parte de la autoridad fiscal, ¿no? Es estar preparado porque en cualquier momento se podría detonar. Algo que no es una... Noticia falsa, pero sí es importante eh, eh, señalarlo. Últimamente, por ejemplo, el Seguro Social está enviando invitaciones para solicitar aclarar la, el grado de riesgo o la fracción o la clase en la cual te encuentras registrado. Han dos, tres clientes que han recibido estas invitaciones muy parecidas a la de la autoridad fiscal, ¿no? Del SAT en el sentido de que te invito a que te presentes y me vengas y me expliques tu proceso para poder determinar si estás en la misma clase o no. Y entonces, a partir de ahí, seguramente empezaremos a ver una serie de noticias en función a que la autoridad está excediéndose a sus facultades o que si la invitación la pueden conformar o no la pueden conformar, etcétera. Y volvemos nuevamente a generar confusión, ¿no? Entonces, pues nada más ahí lo único hay que atender, bueno, ¿cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Y verificar con lo que tú le presentaste al instituto. O sea, el instituto al final está observándolo desde la propia información que uno se lo, uno, uno le proporciona. Entonces, pues ahí dejamos ese tema también. Y, y bueno, no, no confiarse en irnos al extremo del miedo ni tampoco dar por sentado noticias que seguramente nos, o aparentemente nos pueden beneficiar, como esa de señalar que si tú tienes hasta tal monto, no te preocupes, no vas a ser revisado. No, no, no, tampoco. Es tener las cosas en orden y, y listo para, para atender los asuntos. no Adelante, Quique, te veo ahí con ánimo. Eh, viene con enjondia. Sí, ya lo vi. ¡Micrófono, micrófono! Sí, lo que pasa es que, mira, en, en el mundo de los grupos, yo tengo como 20, y a veces me ah, he encontrado cada noticia. ¿20 grupos? Sí. Los Temerarios, los sí. Buki, los Kids on the Blog y todos ellos, ¿no? ¿Qué es eso de New Kids on the Blog? ¿Quién es ese Pokémon? <risa> uh, uh, <risa> no, mira, ahorita sabes que me gustó mucho ver una noticia que nadie ha desmentido, que es el asunto de las nenis. Por ahí se sacaron un periódico que a este año van a ir por las nenis con la reforma fiscal. Mira, yo ya reí la reforma al derecho y al revés y nunca vi que hablen de ellas. Ni que digan específicamente comercio informal o comercio de casa en casa. Entonces no entiendo cómo dicen que van más fuerte ahorita que antes. Que van con multas, las pues multas ya las hay, las multas nuevas no tienen nada que ver con ese sector en particular, entonces uno se sacaron que ahora van más fuerte contra ellas. ¿En qué artículo? ¿En qué fracción? ¿En qué? No, no entendí cuál es el punto. Claro, te acabas de dar una frase muy bonita hace rato: miedo. Es inculcarle miedo a ese sector. Ahora sí van por ti, ahora sí de veras, van a revisarlos. O sea que antes no, ahora sí. Pero con las mismas reglas, con los mismos sistemas, ahora sí. Pues yo como que no les creo eso de ahora sí, pero ya salió la publicación. De hecho, cuando ves la nota, te impacta. Y cuando ves la exposición, es una entrevista a un contador. Y un contador dice, ahora sí van a revisar, pero no dice ni en qué artículo, ni qué infracción, qué parte de la reforma dice que ahora sí. Miedo, miedo. Y está sacando muchos dividendos, ¿no? Yo creo que muchos están por, moviendo por miedo, están inhibiendo por miedo y hay otros que se vuelven más valientes que otros nos dice Molinar Luis Manuel desde mi punto de vista, el trabajador ah bueno, desde el caso anterior me atrasé, perdón Juventino, ¿cómo estás? qué bueno que nos acompañas, nos dice estamos mal porque aparece la UMA y no actualizan las leyes cuando se supone apareció para desligar los salarios mínimos y no actualizan las leyes y no creo que les apure mucho, lo que comentaba Pepe al inicio, no creo que les apure ¿verdad Pepe? ¿corregir eso? No, no, de hecho incluso en la misma reforma de 2016 está contemplado ¿no? que en, en donde esté eh, escrito en ley y reglamentos donde diga salario mínimo, se entenderá la UMA. Por eso la, en la comodidad del, del SAT y del Seguro Social, cosa que no sucedió con la Ley Federal del Trabajo, porque ahí sí se actualizó a la, a la UMA. Por eso te decía, si contrataste el mismo becario, pues encárgale que cambie todas las leyes, cuando menos las, las laborales, ¿no? que es la que a mí me interesa, las demás, que se queden como están. Pero por eso ese artículo tercero transitorio de aquella reforma, así lo señala, donde leas salario mínimo, se entenderá la U, y pues es un desastre. No, y, y si me lo permite, mi señor Pepe, hay, hay una obligación en esos transitorios. Ajá. Eh, se le dijo a lo, al, al Congreso, eh, eh, se dio una misma orden, eh, fue Ajá. por la, el Congreso de la Unión, y se dijo, nos damos un año, un año. para actualizar todas las leyes y cambiar las referencias. Uh -huh. Y pasó todo el año hasta el 2017 y no hubo ningún cambio. ¿No? Solamente, como bien comentas, la Ley Federal del Trabajo fue de las pocas leyes que se modificaron o se adecuaron al el, el valor de las sumas. Uh -huh. y, y desde el 17, que se terminó ese año de gracia, que se otorgó el propio Congreso para poder modificar todas las leyes federales y señaló a los congresos locales que hicieran lo propio, Nadie nadie nada, nada. Nadie. nadie hizo nada, entonces tal vez, y, y eso nuevamente genera para estos años, pues confusión, seguimos preguntándonos, o utilizo la UMA o utilizo el salario mínimo, sí, y sí, luego viene, viene la, la PRODECON, no y a decirnos, este es el criterio de PRODECON respecto del uso de la UMA y del salario mínimo, y yo, me, yo me pregunto, me cuestiono, ¿no habrá sido más fácil, mejor ya de una vez cambiar las normas, Llevamos cuatro reformas fiscales, y incluyendo ninguna. esta, y no hemos podido cambiar o no se ha solicitado el cambio a estas referencias, ¿no? Pero sí, importante lo Exacto. que, que señalas Y sí, y, y pues todos los años pues, salen de las escuelas pues, nuevos, nuevos egresados que traen de esa misma inquietud, o sea, no tienen ningún, ninguna, ningún problema que en, que en cuanto se empiezan a capacitar, pues aprendan y entiendan lo que no vieron en, en la universidad, en sus estudios, el uso de estas herramientas que no han sido actualizadas. Entonces, si sí nos sigue causando, todavía después de, de seis años, nos sigue causando ruido. Y te digo, todos mis cursos de nómina no, 2021, tenemos una sección como de media hora para explicarles a los muchachos el uso de la UMA. Y, y yo no me sorprendo ver los comentarios en el chat que me dicen, esto no lo sabía. Entonces, pues, a mí, por ejemplo, no me sorprende, pero sí me causa risa ver que los periódicos pues siguen manejando el salario mínimo como referencia en algo que, pues, ya todos debe, deberíamos estar familiarizados con la UMA. Vayan, los que ya tenemos dos, tres años conociendo la UMA, ya debe estar familiarizado Te digo, entiendo a los alumnos. Lo que no entiendo pues, es al, a la reportera ¿no? y al editor del diario y todas esas gentes que siguen utilizando esa medida sin ninguna justificación. Entonces ya al astronauta, si sigue faltando, no, no lo vamos a sancionar con, con salarios mínimos, ¿verdad? No, tiene que ser con, con esas UMAs. Okay. ok. A ver, pero ya se, ya se reportó, mira, ya le puso que, que sí es él. Ah, Antonio. Ya, ya se identificó. Ah, no es Antonio, es Antonio. Antonio. <risa> Está genial. Oigan, algo interesante que comenta Joventino Barro, errones, perdón. La carta aporte solo hubo cambios de versión 1 a 2 y ojo, la versión 1 ya no tiene. Día primero de diciembre sigue obligatorio timbrar al día 1 de enero con versión 2. Es decir, ya tenemos la versión 2 y la versión 1 nunca existió, ¿verdad? Bueno, eso, eso, eso también es perfectamente posible, maestro, porque en cuestiones tecnológicas pues vamos, vamos mejorando las, los programas. No se requiere aquí que sea obligatorio la, su publicación. Pues yo, puedo, yo puedo lanzar un producto... Y ponerle un número de versión y irlo mejorando pues antes, de, antes de desplegarlo. O sea, yo no le veo ahí ningún problema. Mi querido Juventino, no quieras ver cosas donde no las hay. Que no se te pegue, por favor, lo, lo aranda porque hay... Sí, se vio el tinte, se vio el tinte. Sí, se, vio el tinte. Este... Oiga, se emocionó Juventino porque ya le dieron su programa en, el, en la familia Censos Colaboradores. Ya, ya por eso se está poniendo así medio altanero. Ah, oh estoy calmado. Es que sí, ya se volvió influencer, ¿no? Ya. Ah, ¡Oh! Ya es de los bloggers con V. Ya. Ah, ya, ya es. Ok, esos son buenos, son buenos. Contador Fidel, buenos. Un... Saludos hasta San Felipe, Baja California. Dice Molinar Luis Manuel. Hablando de la clase del seguro social, si estoy en la clase 5, eh, pero durante el tiempo. Se han agregado nueva maquinaria y diferente. Ay Dios, ya se me trabó esto. A ver si lo ven por ahí en el chat. Ah sí. Se ha agregado nueva maquinaria diferente, diferentes procesos y cambiar la actividad. Es posible que en una revisión el INS reclasifique la prima media por estos cambios. ¿Cómo ves, Pete? Sí, es posible. Es, eh, eh, acuérdense, muchachos, de que en, en cuestiones de utilizar, utilización de maquinaria y equipo es posible que hasta incluso llegaras a cambiar de clase. No tanto llevarte a la media, sino incluso cambiar de clase. Entonces habría que, habría que checar su situación eh, en lo particular para poder darle una opinión un poquito más certera. Así, así como me, nos lo está platicando, de que adquirió nueva maquinaria, pues es probable que no, pero puede ser que sí. Así que mejor no me meto en broncas. Ya tenemos que ver <risa> su asunto. Se asunto en medio en serio. Sin, sin mayor este, información, por favor, tome cita mañana con el licenciado Pérez Soto. Y tome ficha, por favor. Le va a tocar el número 554,762. Y apenas voy en el 1. Ah, eh, es como la fila virtual del SAT, más o menos así. Ándale, haz cuenta. <risa> Los que van a formarse para sacar su rtc como trabajadores. Ay, no. Qué desastre. Va a estar más corta la de las tortillas. Sí, no, de la de las vacunas, mano, la las vacunas. Ah. Oh, bueno, la de las vacunas. Toda la gente está vacunada. Yo por ahí estaba escuchando esta en la mañana un, un colega que estaba diciendo que se va que va por su tercera dosis. Oye, ¿eso es posible? Hasta donde sabemos, ¿no? Yo, sí, sí. Que yo tenía entendido que no. A, a, no sea, Yo creo que era para el siguiente año. O sea, darle sí. chance a la, a los anticuerpos a que se habitúen a tu cuerpo marrano que tienes. O sea, hay que esperar. Oink. Sí, porque se supone que la vacuna que nos pusieron es, es experimental, ¿no? Experimental, no es O sea, experimental. somos una prueba viviente de que parece que no está está funcionando esto, ¿no? Pero decían, ¿no? Por ahí vi, no me acuerdo quién vi, que para el 2022 viene la verdadera vacuna. Y además ya están desarrollando medicamentos, ¿no? Para cuando te dé el bendito virus, no la pases tan mal. Exacto, o sea, no, no tanto inyectado, sino ya oral, en vía oral, Sí, porque yo sé que te gusta la muscular, pero... Nos gusta, no, no, nos gusta también lo oral. Eh, eh, ok. Ok, ok, ok, mis estimados. El que sí. le van los Pumas es él, Pepe. Que la... Ah, ok. <risa> Pongamos la apuesta. Yo creo que hasta aquí llegaron los, los del Atlas. Yo sí confío en que va a ganar Pumas y probablemente, pero eso sí, el que va a ser campeón sale de Tigres-León. Sí, coincido. Siendo... Siendo honestos, yo creo que sí. Sí. Pero bueno. Y Pumas sí le gana a Latras. Sí, le, Latras no trae nada. Como dicen Como por ahí. Puma, no trae nada. Y Pumas no, no será caminando, pero sí va a, pasar, <ríe> va a pasar tranquilamente. ¿Cuándo es el juego? ¿Mañana o es hoy? Mañana, 21 ya. horas. O sea, los dos son tarde. mañana. Sí. Oigan, ¿alguien vio el discurso de hoy conmemorativo? No estamos hablando de cosas serias. Ah, perdón, perdón. Eh. Que Pumas le va a ganar al Atlas. O sea, estamos hablando de cosas serias. No hay... de. nada nación. Oye, antes para la nación, por favor. Cosas. O sea, ¿Sí? Hablando de eso, Pepe, y lo que decías, que ya, como que ya se le subió la espuma al, al atole de Juventino, ve nada más lo que pone. A ver. Hay que irle al Atlante. No. ¿A quién? En la América puso? Ay, ya. Yes. No digas groserías. ¿Ya si la... nos llevamos? ¿Qué, ¿Qué es el Atlante? ¿Oh? el equipo del pueblo, pero está ya en, hundido en las mediocridades de la segunda división. Pues muy bien, estimados paradigmáticos, ya le dimos tiempo al tal Toño, nada más nos mandó un mensaje ahí. Antonio sigue en la órbita, uh -huh. eh, sigue en trayectoria para chocar con el asteroide, ya no me acuerdo cómo se llama el asteroide, le va a dar un empujoncito, le va a dar un caderazo, uh -huh. nada más para ver si funciona o no funciona nuestra... Nueva arma mortal en contra de una invasión... Sí, alienígena. ¿verdad? Alienígena. <risa> Mi estimado Efra, algo que quieras comentar de salida con estas noticias que solo confunden? Pues siempre acudir a la fuente, ¿no? Saber de dónde proviene la noticia y confirmarla precisamente en el ámbito profesional con el diario oficial, con alguna iniciativa, a ver de dónde se obtuvo el dato y no solamente... Replicar la, la noticia ¿no? y abundar en la confusión no nos ayuda en mucho. Lo, lo importante es que si detectas que una noticia no tiene un sustento, no tiene un soporte, no tiene algo eh, en la cual se fundamente, pues mejor publica esta noticia, no tiene soporte, no tiene sustento, no la compartan ¿no? y ya por lo menos ayudas a, a que no se propague más con esa misma idea. En ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, eh, es importante cada vez que tú encuentres una noticia que no sea, que, que esté causando confusión o que de verdad no sea aplicable, sea totalmente falsa, avisa, no pasa nada. ¿Cierto? Exacto, tendrá el mismo valor. Exactamente. Tendrá el mismo valor que la opinión que él leyó, él dará la suya y ya nosotros nos formaremos la mejor opinión. Pero siempre, sí, sí, siempre es bueno cortar la cadena, ¿eh? no, no pasa nada. No, Totalmente como, de acuerdo. Y como decía William, no firmarle en, en mi humilde opinión, como diciendo, <risa> sin la cargueses. No sí, pasó no, sí, nada. No pasó nada, exactamente. Así sí, como sí. ahorita ya nos dijo Benigno que se había publicado en la página web, digo, yo la estaba monitoreando con Asami, ya efectivamente está en, en la página principal, ya está la noticia que te va a llevar al boletín que todos los demás ya publicaron. Entonces, para, o sea, ya para mí eso ya es, ya es totalmente uh -huh. oficial. Si saldrá, ya más esperaremos ahora sí la publicación del día oficial que puede ser cualquier día de diciembre. Total, el, el salario mínimo ya tiene vigencia a partir del primero de enero, independientemente de cuándo se publique. Ya. ya empezar a hacer sus previsiones, ya sabes cuánto aumentó. Si tienes trabajadores de salario mínimo, pues ya ya sabes cuánto, cuánto le vas a tener que pagar a esos, solo a esos trabajadores. El hecho de que el salario mínimo haya aumentado no significa aumento automático para toda la demás perrada. Eso sí, tranquilos. Acuérdate que tu patrón es medio odio y puede que no te aumente a ti nada. ¿El descenso o cuál? Ah, sí, por eso. Ajá, por eso está mi estimado Enrique, mensaje para despedirnos. Pues muchos saludos para todos. Es algo que dijo mi amigo Efra, tiene mucha razón de ser. A veces vemos a muchos influencers, bloggers y demás gente publicando notas, noticias muy asombrosas, muy interesantes, muy de alto impacto pero siempre, a pesar de que lo diga hasta un servidor, hasta nuestro eminente maestro Martín Rojas, siempre confrontemos la fuente, busquemos y veamos la veracidad de la información, porque más de alguno nos podemos exceder en el comentario, nos podemos patinar y hacerles creer que las zarzamoras son fresas. Por favor, mucha atención, revisen y confronten siempre la fuente, y dentro de toda la información, pues aquí en Familia Ascenso siempre estamos para confrontar las noticias y cuando alguien nos reenvía algo le vamos a decir si es verídico o no es verídico. Así es, mi estimado. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Que pasen muy buena noche. Esperemos algún día volver a ver a Tony. Pásenla bien. Census quiere brindarte una mejor preparación. Por ello, tenemos los siguientes cursos para ti. Para nuestros cursos de noviembre, Asociaciones y Sociedades Civiles, 25 y 26 de noviembre, Cartaporte, 25 y 26 de noviembre, REPSE, llenado de IXOE y SISU, 27 de noviembre. Para nuestros cursos de diciembre, Normas de información financiera para principiantes, 4 de diciembre. Régimen simplificado de confianza, 9 de diciembre. Carta Aporte, 11 de diciembre. Además, no te pierdas nuestro evento presencial, Reforma Fiscal 2022. Conoce las modificaciones más importantes en esta nueva reforma y el posible impacto a tu negocio. Este 3 de diciembre en Pachuca, Hidalgo y el 4 de diciembre en Ciudad de México. Inscríbete ahora y no lo dejes pasar. Conoce nuestras membresías, Membresía Plataforma, con acceso a nuestros cursos grabados por un año, constancias de participación por cada curso finalizado y descargas de material de apoyo. Membresía Light, capacitación mensual con la facilidad de pagar mes a mes y disfrutar toda nuestra formación por tan solo $850 pesos mensuales con los beneficios de nuestra Membresía Plataforma y $1,500 pesos mensuales con los beneficios de nuestra Membresía Online. Membresía online, con acceso a nuestros cursos grabados, diplomados y cursos en vivo. Obtén descuentos en nuestra librería, asesorías privadas y cursos presenciales. Síguenos en nuestra página de Facebook para no perderte nuestra programación. Noches de Census, conoce diversos temas contables y fiscales. Rompiendo paradigmas, una forma peculiar de aprender. Fiscalistas en pijamas. Descubre el mundo fiscal con el contador Enrique Corona. Espacio de excelencia. Activa tu mente y dale prioridad a tu bienestar. Fiscal con sentido. Encuentra orientación fiscal junto al maestro José Alfredo Zaragoza. Enfoque femenino. Un espacio donde tú te sientas en confianza contigo mismo. Visita nuestra plataforma donde podrás encontrar nuestros cursos y diplomados más recientes www.censusonline.mx Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte nuestro contenido. Para más información, comunícate a los siguientes números 55 75 84 55 34 o 55 75 84 55 35 Gracias por formar parte de Familia Census.